Hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de qué hora me escuches, ojalá lo estés escuchando en estreno porque me ayuda muchísimo, siempre que lo escuches en estreno me ayuda mucho más, eh, bueno, bienvenido, bienvenida, bienvenide a esta la clase número 44, donde vamos a ver el tercero de los aspectos que vemos eh, que es, son las cuadraturas esta es la clase teórica la clase que hacemos todos los miércoles es teoría y tratamos que dure lo más poco posible eh, un video corto los sábados hacemos un video mucho más largo en vivo donde practicamos esto que aprendimos en esta clase. Entonces, te invito también a que te sumes a nuestro grupo de Telegram. Lo tenés acá arriba. A que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aprender Astrología Fácilmente, el Facebook. Arriba de todo el Instagram. Eh, Aprender Astrología Fácilmente. Eh, bien. Bien. Y te pido, por favor, suscríbete a este canal, eh, dale like al video, dale click a la campanita si te llegan las notificaciones de cada vez que subo un nuevo video eh, y no te perdes ninguna clase. Eh, y también que dejes un comentario. Bien, eh, hoy lo que vamos a ver entonces en la clase son cuadraturas. Eh, ¿Qué es una cuadratura? Una cuadratura es cuando entre dos planetas hay una diferencia o forman un ángulo de 90 grados. Acá lo podemos ver muy fácilmente entre el Sol a 28 grados de Tauro y la luna a 28 grados de Leo. Si ustedes tiran una línea imaginaria desde este punto hasta acá, hasta el centro, y desde este punto hasta acá, se van a dar cuenta que lo que se forma es un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Ahora bien... En este caso está en juego el Sol y la Luna. El Sol y la Luna tienen un orbe, yo ya esto lo expliqué, por eso no, eh, no voy a abundar demasiado, pero el Sol y la Luna tienen un orbe permitido de más o menos 10 grados. ¿Eso qué quiere decir? que por ejemplo si la luna hubiera estado a 8 grados de virgo o hubiera estado a 22 grados eh, perdón a 20 grados de leo también se consideraba una cuadratura entre el sol y la luna o sea lo que estamos diciendo es que desde los 80 grados de ángulo hasta los eh, 100 grados de ángulo siguen considerándose cuadratura los planetas estos. Ahora bien, si hubiera estado en juego cualquiera de los otros planetas acá y acá, o sea, que no hubieran estado ni el sol ni la luna, vamos a suponer que acá tenemos a Urano y acá tenemos a Marte, ¿sí? La orbe o el, el orbe <risa> hubiera sido menor, hubiera sido de más o menos 5 grados. O sea, vamos a suponer que Urano estaba a 28 grados y la Luna a eh, 23 grados. Hasta los 23 grados forma... Eh, 28 menos 5, sí. Hasta los eh, 23 grados de Leo forma aspecto. Y los, hasta los 3 grados de... Eh, eh, Virgo también forma aspecto de cuadratura más menos 5 grados si acá hubiera estado cualquier otro planeta que no fuera la luna y acá cualquier otro planeta que no fuera el sol más menos 5 grados o sea el orbe o la orbe entre eh, el, eh, en las cuadraturas igual que en los otros aspectos entre los planetas excepto el sol o la luna o sea, entre los planetas y que no está en juego ni el sol ni la luna eh, el orbe es de más o menos 5 grados ahora si está en juego el sol y la luna o el sol o la luna, uno de los dos, ya esa orbe pasa a ser de más o menos 10 grados. <coughs> Bien. Entonces, tenemos tres tipos de eh, de cuadraturas igual que en cualquiera de los otros aspectos tenemos la cuadratura cerrada que sería lo que tenemos acá entre el sol y la luna que está justo a 90 grados de diferencia o sea el ángulo que forma es de 90 grados exactos eso le llamamos conjunción cerrada. Cuando una conjunción es cerrada, ese aspecto, el, la cuadratura es un aspecto tenso, es un aspecto que crea tensión. <coughs> Entonces, en este caso, lo que decimos al ser un aspecto cerrado la cuadratura está en tensión permanente ¿Sí? eh, entonces decimos que una cosa es lo que la persona es en esencia y otra persona y otra cosa es lo que siente en este caso porque está el sol en juego que es el ser, y la luna, que es el sentir. Entonces, es como que siempre están en tensión lo que realmente soy con lo que siento. Eh, en este caso, porque es una cuadratura cerrada. Siempre hay una tensión. Es como si dentro mío convivieran dos personas. Una que siente y otra que es. Entonces la que es me dice, eh, corta la rama del árbol. Y la que siente me dice, no, los árboles también sienten. Sí, eh, es la susceptibilidad que tiene el sentir. Después está en juego en qué planet, en qué signos está y demás. Pero eso lo vamos a ver en las prácticas. Lo importante que se entienda en esta clase es que un aspecto cerrado está siempre en tensión. <coughs> Bien. Eh, Ahora, este aspecto es cerrado, pero vamos a suponer que la luna estuviera eh, acá, a 20 grados sí, de Leo. Y el Sol a 28 de Tauro. Sería una cuadratura creciente. ¿Por qué? Porque la luna es más rápida que el Sol. Y está yendo hacia el, el punto en que se hace un aspecto cerrado entonces decimos que está en aspecto creciente. Ahora, si de este punto, que es el aspecto cerrado, los 28 grados de Leo, la luna hubiera estado hacia eh, los 8 grados de Virgo, ¿sí? decimos que es un eh, aspecto, una cuadratura decreciente ¿por qué? porque se está alejando del punto de cuadratura cerrada entonces se está dejando de ser acá se está acercando a ser y acá se está alejando bien este aspecto como sigue siendo una cuadratura, el aspect, eh, el, la palabra clave de la cuadratura es tensión. Entonces, cuando está creciente esa tensión, eh, decimos que es eh, como más potente la tensión lo que está tensando en esa persona y cuando está decreciente decimos que hay momentos en que actúa la cuadratura y hay momentos en que no en que se libera de la cuadratura bien la última cosa que quiero enseñarles es cómo se marca una cuadratura que es simplemente con una línea recta roja se acuerdan que habíamos visto eh, los sectiles que se marcaban con una línea azul y ahora vemos que con rojo se marca eh, la cuadratura entonces, por ejemplo, acá tenemos un, eh, una cuadratura entre Neptuno en Pisces y eh, Mercurio en Géminis. Si yo vengo y me fijo, Neptuno está a 22 grados de Pisces. Y Mercurio está a 20 grados de Géminis. Entre estos dos, el orbe o la orbe permitida es de más o menos 5 grados, porque no está en juego ni el Sol ni la Luna. Entonces, están en cuadratura. ¿sí? Ahora, para que fuera una cuadratura cerrada... Mercurio debería estar a 22 grados de Géminis porque Pis eh, Neptuno está a 22 grados de Pisces entonces este Mercurio que es el planeta de los dos es el más rápido está yendo hacia los 22 grados no superó los 22 grados, está a 20 grados. Quiere decir que es una cuadratura creciente. Está en tensión creciente, se va potenciando esa tensión. A ver si tenemos un ejemplo para eh, decreciente. Permítanme. Eh. Bien. Este es un buen ejemplo. Acá tenemos una cuadratura de Saturno a 13 grados de acuario. Y Urano, que es más lento que Saturno, a 11 grados de Tauro. O sea, S Saturno... Es más rápido que Urano, así que estuvo en eh, cuadratura cerrada cuando estuvo a 11 grados de acuario. Y ya pasó, quiere decir que está en una cuadratura decreciente. Bien, hasta acá la clase de cuadraturas. Espero que no se haya extendido demasiado. Espero que haya quedado claro cómo identificar una cuadratura y de qué tipo de cuadratura significa y la generalidad de la cuadratura, que es un aspecto en tensión dentro de cada uno de nosotros. Eh, en la clase del sábado, que es en vivo, vamos a hacer las prácticas de qué significa por ejemplo esa tensión entre en este caso saturno en casa 3 y urano en casa 6 en tauro y saturno en acuario ¿sí? eso lo vamos a ir practicando eso va a venir con la práctica la teoría es esta bueno Espero que les haya gustado la clase. Espero que haya estado didáctica. Eh, ojalá la hayan pasado bien. Eh, esta parte es media aburrida. Pero nada, los sábados nos súper divertimos. También de lunes a viernes te invito a que participes a las 17 horas de Argentina. De lunes a viernes, todos los días, eh, hacemos un chat de voz en Telegram, en el grupo de Telegram, eh, que se llama Curso de Astrología. También, si no, eh, si no tenés Telegram, te recomiendo que te lo bajes y que te unas al grupo, pues es fantástico todo lo que se aprende. Pero si no, también puedes ver esa misma clase, yo la retransmito a través del Facebook aprender astrología fácilmente. Así que, bueno, tenés todos los medios, es gratuito si querés ser astrólogo, astróloga, astrólogo. Estás en el lugar indicado. <risa> Chao, hasta el próximo video.